Para ser alguien espiritual, ¿tengo que meditar? Otra de las dudas que se suelen tener es si para ser espiritual, para ser una persona espiritual hay que meditar. Y la respuesta es muy rápida y muy corta. No, en absoluto. Ser espiritual es cualquier... Bueno, para ser espiritual puedes usar cualquier técnica que te sirva para conectar con lo superior. Y por lo tanto, cualquier sistema que te lleve a ello es ayudar a ser espiritual. La meditación es una técnica, sí que sirve para conectar con, los, con lo más superior dentro de ti tu maestro interno tu yo superior incluso si quieres llamarle a dios directamente da igual tu dios interno el nombre que quieras decirle pero sí que te sirve es una herramienta muy buena muy poderosa yo lo recomiendo a todo el mundo no estoy ahora en, en absoluto eh, diciendo que no sea importante o necesaria etcétera solo que meditar no te hace espiritual cualquier técnica no te hace en sí mismo espiritual la persona que podríamos llamar espiritual que es la que realmente ha conectado con su lo más elevado dentro de sí y que deja que eso fluya a través de sí yo uso el lenguaje del alma más que de espíritus o de dioses o algo así prefiero hablar de que nosotros tenemos lo más superior en nosotros lo más elevado eh, con lo que podemos contar que es nuestra alma nuestra parte más profunda no confundamos con lo que mucha gente dice alma igual a emociones lo siento en el alma se refiere a emociones no al alma de verdad el alma es algo que está muy por encima no tiene nada que ver con las emociones y es amor puro y servicio Bien. entonces cuando dejamos salir esta energía estamos siendo espirituales estamos realizando acciones de tipo espiritual realmente pero para llegar a que conectar con el alma y dejar que fluya necesitamos normalmente como seres humanos que somos algún tipo de técnica entonces existen miles desde los que podrían ser cantar mantras que sería una de las técnicas evidentemente el rezar el rezar de cualquier tipo de oración y de, de cualquier tipo de religión y la técnica por excelencia de todas las que yo conozco, la mejor, es la meditación. Por lo tanto, la meditación te ayuda a conectar con tu parte espiritual. Si la practicas, pues evidentemente estás haciendo acciones, realizando acciones para ser espiritual, para poder ser de verdad espiritual. Pero el hecho de meditar no te hace espiritual. Conozco, por desgracia, unas cuantas personas que meditan mucho, ¿vale? con posturas, sin posturas, con mantras, sin mantras, y sus acciones en la vida diaria demuestran que el de espiritual no tiene nada. ¿De acuerdo? La parte espiritual no tiene que ver con la técnica. Meditar no es necesario, pero sí es muy recomendable. Sigo diciendo, si podéis, meditad.